Nacional de Electricidad, ENDE Corporación y representantes de la empresa TSK Ingeniería y Electricidad suscribieron contrato para la construcción de la segunda fase de la planta solar fotovoltaica en Oruro, que demandará una inversión de 54,7 millones de dólares. Estamos firmando un contrato para una nueva planta solar que va a generar 50 megavatios, una inversión de 54,7 millones. Y la demanda interna del departamento de Uruguay es de menos de 90 megavatios. Es decir, ya no se va a importar energía desde Cochabamba, en especial de La Paz, al departamento de Oruro. Nuestra meta aquí es, cada departamento genere su propia energía. Y los departamentos donde generan mucho más energía, ¿cómo exportar? Yo estaba preparando para exportar energía este importante acto tuvo la participación del primer mandatario que explicó que este proyecto se ejecuta gracias a la cooperación francesa que otorga créditos y la Unión Europea. Asimismo, se está consolidando la planta solar más grande del país con la construcción de la segunda fase de este importante proyecto. Cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era la demanda interna? 700 megavatios. ¿Y cuánto se generaba, se nos como 750 megavatios? cuando había problemas de mantenimiento algunas termoeléctricas casi faltaba energía de acuerdo gracias a la recomendación de expertos de empresarios 2007-2008 se repartían los pocos ahorradores justamente para que no falta energía en 2017 año pico ¿cuánto era la demanda interna? 1500 megavatos. no tengo los últimos datos del día pico, perdón, del día pico del año pasado no sé si tienen ustedes, quiero decir el dato del 2017, día pico, 1500 megavatios, de 700 a 1500 megavatios en 12 o 11 años ha crecido más del 100%, será de 700 a 1500 y cuánto el año pasado estamos generando energía más de 2.000 megavatios, 2.100 megavatios. Asimismo, a tiempo de desarrollar este importante acto, el primer mandatario recordó que anteriormente Oruro tenía que importar electricidad de otros departamentos. Una vez consolidada la planta solar fotovoltaica más grande del país, Oruro aportará al sistema interconectado nacional con la generación de su propia energía. Pues, vamos a incorporar como 1000 megavatios y vamos a tener más de 3.000 megavatios de energía. Ya estamos instalando un tendido de tarija hacia el norte argentino. Está previsto este año exportar, vender energía un poco más de 100 MW a la República, hermana vecina de Argentina. Y el plan que tenemos es el 2025, cómo Bolivia sea el centro energético de Sudamérica y exporta energía a los países vecinos.